9 de la mañana, 16 minutos, bueno, en el marco del de mes de los cuidados, que es en abril, mañana se va a estar desarrollando una actividad en el EPI, en el Espacio Público Integrador, denominada Modo Cuidado Activado, una muestra abierta de actividades que va a estar realizando el Centro de Día de Juan Lacase. y de esto vamos a estar charlando en estos próximos minutos con Wanda Serpa, coordinadora del Centro de Día de Juan Lacase. Buenos días, Wanda, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, contanos cómo se viene preparando esta actividad, de qué se trata. Bueno, eh, como tú bien dijiste, abril es el mes de los cuidados, entonces estamos trabajando durante todo este mes eh, con el grupo del centro de día, que está compuesto por, todo, por personas mayores de 65 años, eh, en cómo nosotros estamos atravesados por los cuidados desde bueno desde que nacemos no eh, venimos trabajando desde, desde diferentes talleres y eh, vamos a realizar mañana martes una una actividad al aire libre a puertas abiertas digamos este durante estos años hemos realizado distintos tipos de actividades y esta vez queríamos hacerlo como en un lugar público para que pueda participar otras personas, sumarse y ver y conocer eh, algunas de las actividades que hacemos en el centro de vida. Eh, entonces así, eh, bueno, empezamos a, a buscar eh, qué mostrar y bueno, y el grupo eh, está eh, elaborando eh, algunas cosas eh, como para mostrar una muestra de algunos de los talleres, como de gimnasia, de coro. Eh, tenemos ahí algunas cosas lindas que queremos compartir con, con la gente Y bueno, esperamos nos puedan acompañar Son las actividades que habitualmente realizan cada, cada día Sí, nosotros tenemos distintos talleres este, Que van desde gimnasia, eh, manualidades, de cerámica, música, eh, huerta Bueno, varias que se me están escapando seguramente ahora eh, pero lo que hicimos fue buscar, bueno, con qué actividades podíamos conectar también con la gente Y, y bueno, y algunas eh, que sean como más dinámicas eh, Entonces, bueno, se hizo una selección y bueno, y se va a, a compartir más bien desde el arte Va a ser a las 10 de la mañana allí en el EPI, en Espacio Público Integrador Y va a ser abierto a todo aquel que quiera ir a compartir, a ver... Sí, va a ser a las 10 de la mañana, porque íbamos a hacerlo un poquito antes, capaz que en algún momento salió un piche con, con un horario un poco más temprano, pero decidimos correrlo para las 10, para que no haga tanto frío ahora, eh, y sí, va a ser abierto, y esperamos que, que, bueno, que nos puedan acompañar, nuestros usuarios están muy contentos y, y expectantes de esta actividad, porque además... Eh, tenemos un grupo muy numeroso eh, y, y le han dedicado mucho tiempo a, a esto que vienen preparando, ¿no? O sea, eh, todo lo que, lo, que, lo que se va a mostrar y lo que se va a hacer eh, es preparación pura y exclusivamente de ellos. Entonces, bueno, eh, esperan que que, bueno, que nos acompañen, los esperamos por ahí para pasar un rato divertido. No va a ser muy largo, entonces, bueno, invitamos a la gente a que, a que pase, va a ser de 10, más o menos a 11, este, a, a, bueno, a que puedan ir y estar un ratito con nosotros. Bien, Wanda, ¿actualmente cuántos usuarios se concurren al, al centro de día de Juan la calle ¿Hay cupos eh, abiertos? ¿Cómo se maneja eso? Bien, actualmente estamos con el cupo lleno. Este, venimos como trabajando hace, bueno, cinco años con, con, con esto y hemos logrado, eh, bueno, llegar al cupo máximo de usuarios, o sea que la actividad ha, ha despertado gran interés. Pero de todas maneras, nosotros lo que, lo que estamos haciendo y lo que les decimos a todas esas personas que tengan ganas de sumarse es que se inscriban, que pasen por el centro, que se anoten este, o con alguna persona que que bueno, quieran hablar, eh, se anoten porque lo que estamos haciendo es una lista como de espera y viendo las posibilidades y cuando eh, nos habilitan a nosotros o, o tenemos algún lugar, ahí procedemos a, que, a llamarlos para que puedan comenzar. Bien. es eh, Nunca está de más recordarlo, ya en reiteradas oportunidades lo, lo, lo has explicado, pero nunca está de más para quién es el centro de día, quiénes pueden eh, eventualmente, si hay lugar, lógicamente, acceder a ir. Sí, pueden eh, participar personas mayores de 65 años que estén viviendo en su domicilio, digamos, no o sea, que no estén eh, viviendo en residencial, por ejemplo. Estas personas mayores de 65 años, eh, tienen eh, son personas que son más bien activas de todas maneras después el sistema de cuidados porque esta es una actividad del sistema nacional de cuidados eh, hace como una evaluación para saber bueno si este el grado de dependencia que tiene es acorde con, con nuestro con nuestro proyecto pero que en realidad para que la gente un poco entienda son personas que eh, están eh, activas o que o que bueno, tienen alguna dificultad pero que no les permite que no les impide hacer su, algunas cosas de su vida diaria es decir, hay personas que quizá están súper activas y van, vienen este, y, y si no tienen ninguna dificultad, hay personas que quizá bueno, usan un bastón, usan un andador, este, tienen que ser acompañadas para, para alguna otra cosa, pero eh, ciertas actividades las defienden muy bien, ¿no? Como por ejemplo la parte manual, o que en su casa se cocinan, o, o, o hacen sus, sus tareas. Este, es bien variado el grupo, por eso los invitamos a, a que toda persona mayor de 65 años se inscriba que eh, bueno, que una de las cosas que surge acá, ellos mañana, los que nos puedan acompañar, los propios usuarios les van a contar su experiencia, de cómo se sienten, y cómo ha cambiado también la vida de ellos a raíz de empezar eh, las actividades en el centro. Nosotros funcionamos a la mañana, de 8 a 12, este, y la persona puede ir de lunes a viernes, o pueden ir dos veces a la semana, tres veces a la semana. Este, pero sobre todo creo que lo que más destacan es el tema de, del grupo, de, de, del sentido de pertenencia, de estar acompañados, de tener un objetivo. Este, eso creo que es lo que hace más humano y más enriquecedor el grupo. Más allá de que, bueno, de que les damos herramientas para que estén activos, ¿no? o sea, trabajamos desde la motricidad, desde este, el pensamiento, eh, lo que hacemos es estimular con distintos talleres para que este, sigan estando activos y, y, y no pierdan facultades este, bueno, que a veces dejamos de hacer cosas y, y, y también la práctica hace que ciertas habilidades se, se vayan como la Bien. Bueno, muchas gracias por los detalles. Una buena oportunidad mañana para compartir entonces, y por ahí también eh, informarse más, conocer de la actividad del, del centro, allí en el Espacio Público Integrador, a las 10 de la mañana, mañana martes 18 de abril. Por supuesto. Bueno, los esperamos a todos. Y gracias, Darío, por por la oportunidad para difundir esta linda actividad. Gracias a vos por estar. chao